Soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a tratar la fidelización de usuario en un vertical como el de la restauración. Y para ello vamos a entrevistar hoy a Joaquín Díaz de Terán de eh, Ingenico y Payments. Y te quería preguntar eh, cómo una plataforma como Ingenico y Payments en pagos puede ayudar a una cadena de restauración en la fidelización de clientes. Pues, hola Emilio, damos soporte eh, a todo el proceso de fidelización, cualquier estrategia que esté basada en conocer cuál es el consumo que hacen los distintos clientes de las cadenas de restauración en los distintos canales que ofrecen ya sea dentro del propio establecimiento eh, como eh, de, a través de la web o vía eh, estos híbridos que es poder hacer el pedido pero recogerlo en el propio establecimiento eh, podemos eh, dotar o ayudar a dotar eh, de capacidad de pago a una aplicación que eh, emita eh, la propia cadena y de esta manera eh, tanto si la cadena está formada por eh, franquicias como por restaurantes propios como por un híbrido podemos conseguir que los pagos que va haciendo cada uno de los usuarios vayan directamente eh, a las cuentas de cada centro de costes de los distintos establecimientos la experiencia de pago que van a experimentar esos usuarios es exactamente la misma da igual que estén terminando de comer en el restaurante o que estén encargando la comida en su casa eh, todo el beneficio del programa de puntos lo van a poder basar también o asociar a, a una tarjeta eh, tokenizada con lo cual podemos conseguir que la experiencia del usuario sea eh, sin fricción y que genere eh, mucha más fidelidad porque es muy cómodo ir a comer a esa cadena. Espero que os haya gustado este vídeo sobre fidelización eh, y eh, tema de pagos y nos vemos en el próximo. Saludos.